Gracias, Arismendi. Efectivamente, continúo llevando todas las incidencias de los efectos de Fiona en esta zona de nuestra provincia, Duarte. Me encuentro en compañía del alcalde del municipio de San Francisco de Macorís. Allá también se han sentido efectos. Nos informan que que crecida de ríos, en la zona de Aguayo, algunos árboles que han caído. Alcalde, ¿qué plan ha diseñado la alcaldía para asistir y poder enfrentar los daños causados por Fiona. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos aquí como eh, miembro de este gobierno a través de la alcaldía de San Francisco de Macorís, cumpliendo con la voluntad del señor presidente de la República, Luis Abinader, que ha querido proteger eh, a todo el mundo eh, de esta desgracia que nos ha caído, que es el huracán Fiona. Entonces, pues estamos tomando todas las medidas preventivas, vamos a desalojar a la persona donde estén en lugares este, peligrosos para tratar de prever y salvar vidas, pero también le, estamos en la disposición de darle todos los tipos de auxilio a los que sean afectados por esta tormenta que se convirtió en un huracán Y aunque esta no es mi jurisdicción porque la jurisdicción es eh, San Francisco de Macorís, pero para este tipo de cosas tenemos que estar, tenemos que estar, <ríe> tenemos que estar este, eh, presto a servir siempre. Y entonces yo en este momento eh, el propio ayuntamiento lo pongo a la disposición del gobierno y de las autoridades de estas localidades porque somos todos dominicanos y esto es una obligación nuestra. Muchísimas gracias al alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, quien se une a este operativo de las autoridades del gobierno para enfrentar los efectos del huracán Fiona en todo nuestro país. Cabe destacar, Arismendi, que eh, según información, eh, las autoridades locales acá en Guaraguao, específicamente en las coles, han activado eh, rápidamente su operativo debido a que ha incrementado la crecida eh, por las últimas más lluvias. El viento continúa y ustedes lo pueden notar en la imagen.